saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo eh, soy luis en directo como siempre Prisline siempre emite en directo eh, en esta ocasión estamos con henry es el chico que veis ahí henry se encuentra en ecuador y, y se va a venir a españa y está tratando de decidir cómo venir tiene pensado al principio adquirir la visa de estudios y bueno, vamos a tratar de ayudarle ahora en esta consultoría. Os doy las gracias a todos los que veis este vídeo, tanto ahora eh, los que lo veis luego, como los que lo estáis viendo en directo. Los que lo veis luego, si os gusta, suscribiros, porque PrisLine siempre emitimos en directo. ¿vale? Y así la próxima vez pues a, os, os avisa. Entonces, suscribiros y darle a la campana para que os avise YouTube. Os recuerdo que aquí siempre os damos nuestra opinión. La mía, en este caso, y la de Henry. ¿vale? Y también os recuerdo, Prilines, que tenemos todos los días una consultoría en Instagram, también en directo, y que el que quiera participar, como Henry, que le vi yo apurado, pues solo tiene que decirme su Skype y yo, yo le, le voy invitando, ¿vale? Y los que estáis en Skype ya os voy a ir avisando. Bueno, saludos también a todos los que os estáis conectando en este momento en el chat. Eh, Henry, que va a intentar venir con la visa de estudios a España, está en Ecuador, preséntate. ¿Vale? Preséntate mientras aviso a la comunidad de Telegram que estamos en vivo. Preséntate a todos los PRILINES. Henry es un PRI-LINES, como vosotros. Me ha pedido consultoría. Hola. Preséntate, Henry, amigo. Hola, buenas noches. Buenas, buenos días, buenas tardes a nivel mundial a todos los PRILINES. Saludos desde Ecuador. Mi nombre es Henry Delgado y como dice Luis, eh, pienso viajar a España. Por.. por a buscar una nueva oportunidad y estudios. sí, sí, sí, sí. ¿Aló? Te estamos escuchando, Henry Bueno, sí, eh, entonces. Diles pues eh, dónde estás, ¿Dónde has estudiado, Hoy, todo, el... lo que, todo lo que me has contado un poquito, amigo. Bueno, sí, este yo.. Eh, soy especializado en ciencias informáticas y estoy buscando un mejor futuro, ¿no? ya que en América Latina está, la situación está un poquito, un poquito fregada, pero bueno, eh, estamos optando por viajar a España, buscar mejores, mejores días como estudiante, eh, quiero llegar este, como turista, y bueno, esta es la consultoría que le he pedido a Luis que me, que me ayude. Sí. Algo más... Este, pues, Henry, dime que las dudas, aviente, es que está, estoy avisando claro. a la comunidad de Telegram. Dime las dudas que tengas que yo te la voy resolviendo. Bueno, ah, ya. Las, las, primeras, las primeras inquietudes. Os recuerdo bueno, bien bien que... que Henry quiere venir a España mmm, con la visa de turista. Entonces, Henry, ¿qué dudas tienes? Sí, Que, claro. que te he conectado, oh, perdona, con la visa de Exacto, estudio. ¿no? ¿Quieres venir con la visa de estudio o con la visa de turismo? ¿Qué es lo que tienes pensado, Henry. Claro, con la, con la visa de turista, quiero llegar y he estado haciendo todos tus videos. Pues también quería ver cómo puedo aplicar para, para estudios, para bueno, pues, si estudiar has visto los y, videos, y cuéntale a el... los trilenes cómo hay que hacer para aplicar con la visa de estudios. ¿Qué es lo que tú tienes claro y lo que no tienes claro? Yo te lo voy resolviendo. Venga. Bueno, eh, lógico, principalmente aplicar en cada consulado de cada país. Eh, anotar este, todos los, los requerimientos que solicita y, y luego, luego del visado llegar a España y También hay que buscar también por, por Google, donde también podemos ver este, muchas academias, universidades Donde se pueden postular, pero lo que quería era saber A ver, si la es, primera decisión que eh, tienes que tomar, Henry que que Si hacer. te vienes con la visa de estudios a España o la de voluntariado Que es todo lo que hablamos sirve para el voluntariado como para la visa de estudios lo primero es decir que no lo hay límite de edad, ¿eh? claro, ¿vale? Y ¿Vale? Y que muchos me preguntáis, oye, ¿tengo que tener una Exacto. edad? No, para hacer la visa de estudios o el voluntariado no tenéis límite de edad. O en todo caso, que el centro donde vayáis a estudiar claro, o, la, o, el, o la ONG donde vayáis a hacer los estudios que os admita por vuestra edad, pero vamos, en España no hay, no hay límite de edad, ¿vale? Para, para estas cosas. Claro, lógico, principalmente eh, quiero ir por a la visa tiene. de estudio para sacar... El, claro, entonces la cuestión estudiar, es, la ¿no? visa de estudio, ¿te la quieres sacar desde el consulado o te la quieres sacar una vez que vengas aquí a España como turista? No, eh, la quiero sacar una vez que yo llegue allá a España eh, como turista, ¿no? Al sacarme al consulado, al extranjería y solicitar los requisitos para luego también buscar un, un establecimiento donde yo pueda estudiar. Y aquí indica que puedes hacerlo, te dan para que puedas trabajar 20 horas y 20 Perfecto. horas de estudio. creo que te has estudiado muy bien. Hoy. Para estar más tranquilo. ¿eh? Mira, te digo los requisitos exactos, Henry. Sí, sí. ¿Vale? Te los he imprimido. No ser ciudadano de la Unión Europea, no tener prohibida la entrada en España. Lo más delicado, tener medios económicos suficientes. Estamos hablando de 500 euros al mes. Aproximadamente, vale. vamos. ¿Vale? Claro, 500 sí, euros, sobre. sí, está bien. Eso también quería saber, más o menos 500 me eh, dólares al mes. Eh, claro, otra sabemos, pero bueno, que más o menos está... Eh, claro. Dime, dime, dime la consulta, venga. Eh, eh, estudio más o menos, como ¿qué sería allá? De, ¿En qué, qué ramas no más podría encontrar allá? En la rama que tú quieras. Cuando uno viene eh, y se queda con la visa de estudios, puede estudiar lo que le dé la gana. Lo que dice la ley... Es que sean unos estudios que lleven a la obtención de un título o un diploma. Quiere decir que sean unos estudios completos, pero eso no quiere decir que tengan que ser de grado superior. Si son de grado superior, Henry, tienen una ventaja, que luego te puedes quedar un año más, eh, digamos, solo para buscar trabajo o incluso para hacer prácticas. Pero también puede ser de cualquier tema, siempre que conlleven a la obtención de un, de un diploma o título, o sea... Yo te recomiendo que sean unos estudios que a ti te gusten. Algo que te aporte. Ah, ya, está bien, muy bien. Eso, eso es, sí, lógico. Y como tú dices, más que tú también obtener la tranquilidad de que tú puedas trabajar y, y estudiar al mismo tiempo. Con el este, de más adelante también de renovarla y llegar a los tres años para que nos den la residencia, ¿no? Y es lo que todo como... Todo, bueno, pero todo una cosa estamos. importante. Si estás con la visa de estudios... Para, bueno, para el arraigo si sí te sirve, en los tres, los tres años. Para pedir la residencia claro. para el arraigo, vale. Bien, perfecto. Para eso sí te vale. Claro, Así sí, mejor. exactamente. Luego, ¿necesitas un seguro público o privado de enfermedad? Claro. Ya, y ese seguro es lo permitiría ya, tenemos... Que pueda operar en España, o incluso lo puedes, pero vamos, como tu caso, a ver... Yo os digo rápidamente, la visa de uh, estudios o voluntaria o la podéis pedir en el consulado, la podéis pedir aquí. Si la pedís aquí tenéis que entrar como turistas, entonces tenéis que traer el billete de ida y vuelta. Claro. En cambio, si lo pedís en el consulado, Exacto, la ventaja sí. es que solo que podéis venir solo con el billete de ida. Pero claro, ya tenéis que tener venir con la visa de estudios, que siempre según el consulado a veces es más difícil de conseguir que, que otras. Vale. Claro, pero ese es en el caso de que yo saque claro, la visa Pero bueno, los a requisitos país. son los mismos, tanto si lo sacas claro. en el consulado, la visa, como si lo sacas una vez aquí. Pues mira, si lo vas a sacar en España, aquí hay un montón de compañías que te lo van a hacer. La ley te dice que sea una compañía autorizada para operar en España. Pero si te lo vas a sacar en España, pues todas las que vas a encontrar están autorizadas en España. ¿Vale? Eso no es muy costoso. Ah, estamos, ya. Es así, Eso también quería... Hablamos de unos 30 sí, euros sí. al mes, para que te sitúes. Sí, añadera. 30 horas. Qué bien, qué bien. Lo que estaría, sí. Eh, no sé si tal vez los freelines que ya han estado allá. Ahora vamos a, a las preguntas de, de, de los freelines que están pues, no, aquí abriendo. No podría. No pero vamos, prefiero hacerte la consultoría. Pero no nos podemos pasar de los 29 minutos, ¿eh? Que he puesto el cronómetro. Claro, lógico. Sí, sí. Lo que quería era decir a la gente de los freelines, más que todo, si tienen algún enlace o alguna página donde haya para buscar, este. Eh, directamente desde acá, desde, lo, desde, desde mi país, digamos. Uno pueda buscar ya directamente el, el establecimiento y ya contactarnos directo con ellos, pero. Tú, Henry, mucho ¿has mejor. estado también contactando con ayudar. algún centro, con algún voluntariado? Porque primero dudabas, ¿no? Entre hacer el voluntariado o hacer el, la visa de estudio, ¿no? Claro, lógico, sí. Estaba dudando, pero ya me aclaraste ya. Eh, cómo sería mucho mejor, que para mí es la de estudios esa es la que estoy buscando. Pero igual los estoy siguiendo mejor la de estudios sí. que no el voluntariado, que son prácticamente iguales. Pero explícales a ellos, es que Free antes de emitir en directo, hemos hablado un poco y se lo ha resuelto. Pero quiero que os lo cuente para que todos aprendamos. Inteligencia colectiva. Por cierto, Henry está también en Telegram, ¿eh? en el claro. de prilines. Explícales por qué piensas que es mejor sí, en exacto, tu caso, que... por lo menos, la de la estudios. De Bueno, en mi caso, más que todos los estudios, eh, para mí es, más, es mucho mejor sacarla allá mismo, estando allá, llegar como turista, ¿no? Eso sería lo más conveniente, para, para porque acá en mi país está un poquito difícil, porque hay que sacar cita y hay que hacer muchos trámites. Entonces, acá, ahí estando allá en España sería mucho más fácil. Quiere decir, claro, que aquí ¿verdad? en España el trámite te va a ser más fácil, aunque los requisitos son exactamente los mismos, lo digo rápido, venga, no soy ciudadano de la Unión sí. Europea, no tener prohibida la entrada en España. Tener los 500 eurillos y pico al mes disponibles. Contar con el seguro médico. Exacto. Escucha, espera Exacto. que puedo decirlos. Y, bueno, no, hay un caso para los menores de edad, pero no es vuestro caso. Que te hayan admitido en un centro de enseñanza. Ojo, antes de pedir la visa, yeah. pues tienen que haber admitido en el centro de enseñanza o en el centro del voluntariado. O sea, al ir, al ir a pedir la visa tenéis ya que ir, mira... Me he matriculado en este curso. O me han admitido en este voluntariado. ¿eh? Eso antes. A ver. Por último, que la duración de la estancia supere los seis meses. Si, si lo supera los seis meses, que yo creo que es lo aconsejable. Os piden también que no tengáis antecedentes penales y no tener ninguna enfermedad de estas infecciosas que hay. ¿Vale? Os piden un certificado médico de que no tenéis el cuernavirus este chino o cualquier cosa de esas raras. Vale. Sí, ahora ah, es que está verdad. de moda, lo sí, sí. en la no. ley, eh. No pones lo estoy no pone lo del coronavirus, pero ah, también lo, lo de enfermedades. Ahí. A ver, que uno puede tener una enfermedad, pero no tener enfermedades infecciosas, se refiere. Esos son los requisitos. Claro, eso, ¿no? pero gracias. Gente, Entendemos por qué has decidido pedirlo aquí en España y no a través del consulado. Más que nada por tema burocrático y rapidez. Pero yo la pregunta que te hago es por qué prefieres la visa de estudios a la visa de voluntariado en tu caso en concreto. Que a lo mejor el otro primer no, pero que lo expliques para que ellos se lleven una idea, ¿vale? Os recuerdo que Henry, pues es uno de vosotros, que me ha pedido aparecer la consultoría y que Henry está en Ecuador. Y tiene pensado en, en abril, has dicho, ¿no? Más o menos, venirte, ¿no? Dentro de tres meses, más o menos. Sí, exacto. Claro, claro. lógico. Dime bien. por qué prefieres la de sí, estudios al bueno, voluntariado. Ya, eh, prefiero la de estudios porque ahí te da la posibilidad para trabajar 20 horas. Y lógico estudiar también. Aparte, tú sabes que estoy trabajando también, eh, tienes tu remuneración y puedes también eh, el resto de los fines de semana también trabajarlo. Y, en cambio, la visa de voluntariado creo que hay que pagar y justamente eh, no tiene retribuciones. En cambio, la de estudio, sí, por eso yo he preferido bueno, a, ver, la estudio, a ver, te, te es hago mi no, no me regañen los prilines pero para que luego no haya información que no esté contrastada. A ver, tanto en la visa de estudios como en la de voluntariado, Henry, se puede trabajar luego en lo que uno quiera. Eso sí, con el límite de 20 horas a la semana. Pero con las dos visas podéis trabajar si ah, son ya, prácticamente ¿no? iguales. Podéis los, podéis trabajar en lo que queráis media jornada, 20 horas a la semana. Se supone que 20 horas son para trabajar en lo que queráis si os queréis el dinero y otras 20 horas son para estudiar o para hacer un voluntariado. La ventaja y la desventaja es que con los estudios claro, pues, lo... estudias y con el voluntariado aprendes algo. Pero en las dos puedes trabajar aparte. Exacto. De que, el... la, la, la, la cuestión... Es que el Henry había visto un voluntariado, pero es que le cobraban. Los del voluntariado le cobraban a él. Claro, que a cambio le daban el alojamiento. Exacto. Pero es que casi le cobraban casi lo que valía el curso. En ese caso... Exacto. No. O sea, sí, pues más que el volumen, porque el precio era... ¿cómo? ¿Cuánto te cobraban ese voluntariado que habías visto? Díselo a los privilegios y dile dónde era, por si quieres. <coughs> Ya, eh, el voluntariado es en Bilbao. Eh, me estaban cobrando 450 euros por un mes. Es eh, lógico que ellos te ponen ahí que cuando tú llegas al país te dan. Pero te daban alojamiento. Te, dan, y te, a te van a ver, te dan alojamiento. Bueno, vale. Exacto. Te digo una cosa, exacto es que hay cursos eso. aquí que te cobran más de 500 euros al mes. Cursos. Que te valen para visa. Claro, claro. claro esos inciso, cursos no, te, no te, te van a dar comida e, y alojamiento. También, es que os quiero llevar esa reflexión. Hay voluntariados ah, bueno, que cobran, pero claro, ¿qué te están cobrando? Pues te están dando el alojamiento. Que yo ni, ni, ni soy partidario de una cosa ni 400. otra. Os quiero dar la información para que cada uno decida según sus cosas. Ya, eh, Luis, algo sí te quería decir, un inciso como tú dices. Eh, lo que sí ellos te dicen en una parte más abajo, dicen que ellos, si tú no eres ciudadano europeo, ellos te pueden gestionar la visa. Ellos sí dicen eso, ahí en la parte, en el blog. ¿no? Por fin, no Ya, eh, justamente es Hemingway, se llama. Eh, está en Bilbao. Mira, si Hemingway. Te encima la risa, cómodo. Pero ¿te lo hacen desde allí o te lo hacen desde acá? Eh, mm, eh, creo que es desde allá. La verdad no, le, no llega hasta ese punto porque hay varias partes. Eh, una te dice en donde tú tienes de, a qué nomás tú puedes eh, hacer el voluntariado, otra los beneficios que te dan, y más abajo, casi al último, dice que te, si no eres ciudadano de la Unión Europea, ellos te pueden gestionar el, el, el, el visado. Eso es lo bueno, pero bueno, te cobran 450, yo creo que es el mes, no, no me empapé bien, pero. Eh, más o menos así está el, el, el momento Vale, pues hombre, la cosa está clara A ver, que insisto, con voluntariado y con visa de estudios, con las dos visas podéis trabajar Media jornada, ¿vale? Que quede claro eh, Con uno estudiáis Y con el otro hacéis un voluntariado Luego claro. hay centros que os organizan los voluntariados Pero algunos cobran, otros no cobran Y los que cobran, pues muchas veces es por Alojarte y por darte de comer Pues mira, eso también, claro, te estás ahorrando la, El alojamiento Hay que valorarlo Exacto. ¿Vale? Oye, Henry, ¿tienes alguna dudilla claro, más? Exacto, eh, No, no, ya, ya, ya estoy... Piensa un poquillo, si menos. quieres, antes de acabar el vídeo, yo a los prilines que están ahora mismo en el chat, mañana voy a estar solo para las preguntas del chat, ¿vale? Mañana hacemos otro directo solo para preguntas del chat. Hoy estamos para resolver el tema un poquito de visa de estudios y voluntariado eh, con un caso práctico, un caso real, que es el de Henry. Que está aquí en el Ecuador, ¿vale? Pero claro, alguna pero... cosilla más, Henry, no, no, aprovechate ¿cómo? de lo que me preguntaste por Skype si quieres. Si quieres te digo la eh... solución. Eh, es importante... ¿Cómo? No, no, no te... Dime, dime, Henry. No te escuché ahí, me repites lo no, último. No, que lo que sí que es importante que antes de solicitar la visa, tanto si es vía consulado, que si es cuando estáis aquí en España tenéis que estar ya admitidos en el voluntariado que sea o en el centro de estudios que sea vale y muchos me preguntáis ya Henry muchos me preguntáis y cuál cuál es el los centros autorizados para tanto para voluntariado Eso. como para para estudiar pues mira lo que tenéis que hacer antes de pagar nada ninguna matrícula ni nada que os garantice el centro de estudios o de voluntariado que os sirve, que os lo diga por escrito, que os sirve para la visa de estudios o para la visa de voluntariado. Que si no, no pagáis nada. Entonces que lo escriban por escrito. Y ya con eso, claro, ya madre. pagáis la matrícula y ya una vez que tenéis la matrícula abonada o el voluntariado aceptado, ya vais al consulado o a la oficina de migración en España... Y pedís la visa de estudiante o la visa de voluntariado. Y, por cierto, otra cosa importante, el que lo pida desde España, le tienen que quedar mínimo 60 días de turista. Me explico, todos entramos con 90 días. Entonces, por lo menos tienen que quedarte 60. Y lo que os digo siempre, no me lo dejéis para el día que os quedan ya... Que os quedan justo los 30... O sea, perdón, que os tienen que quedar 30 días restantes, ¿vale? Que que ser en los primeros 60 días de turista. Los primeros 60, que así que, que no se y Que no me lo dejéis para el día 59, que luego vais a inmigración, falta una foto y ellos os tienen que responder máximo en 30 días. Por eso os piden que quede por lo menos 30 días, de los 90, 30. Entonces yo os aconsejo que cuando llegáis como turistas el que quiera hacer una visa de estudios o voluntariado, si no lo tiene ya trabajado desde su país, se ponga a buscar, lo acuerde, haga su matrícula, que le garantice que sirve para visa de estudios o su centro donde se vaya hacer el voluntariado y ya pues, pues se vaya a la oficina de inmigración y lo jose, ¿vale? pero siempre que queden mínimo mínimo 30 días de turista en España ¿vale? eso es un poco el resumen rápido, y tener los 500 eurillos al mes, tener el seguro médico y un certificado de que no tenéis enfermedades infecciosas eso es lo más importante Ahí. Claro, euros Jerry, y, no oigo, seguro seguro ahí ahora. Sí, sí, aquí, aquí estoy, aquí estoy, Dime. justamente estaba escuchándote, 500 euros más el seguro médico y lógico el carnet o el, seguro, el certificado a que no tengas enfermedades. Sí, eh, lo lo que, que sí quedaría, quedaría nomás Enfermedades infecciosas, eh, no enfermedades de otros... Claro, servicios. sí, lo que sí quedaría nomás era confirmar al llegar allá... Eh, buscar un lugar donde tú te puedas anotar para los estudios ¿no? y después seguir el trámite correspondiente para la visa de estudio y más que todo estamos buscando esto para estar más tranquilos no llegar a solamente sin papeles y, y tener un trabajo y poco a poco bueno ir consiguiendo la radio social Claro, efectivamente esto sí. es, es lo que decimos un poco emigración responsable mejor que te lo estés planteando con tres meses vista que no venir aquí a, lo a, loco, a ver qué pasa. Y de hecho, mírate ya centros, hombre, yo así que yo conozca sin ánimo de recomendar ni no, por ejemplo, los de implica con k implica, esos los cursos que dan son válidos para la visa de voluntariado, claro. o sea, perdona para la visa de estudios. Implica formación se llama, pero implica. que no es que lo esté recomendando, igual que implica cuando tienes un abogado que recomiende solo a ese abogado. A ver, pero yo yo he hecho consultorías con PRIXLINES que estaban estudiando en Implica le cobraban 200 euros al mes, estaba feliz, estaba 20 horas estudiando y otras 20 trabajaba en lo que quería. Pero aparte de Implica Formación, hay muchas más, ¿vale? Entonces, cada uno que mire, según lo que le gusta a cada uno, los precios y tal. Los de Implica rondaban unos 200 euros al mes en coste del curso. Y te duraba un año, te permitía ah, estar ya. un año. Pues mira qué bien. Y luego los 500 que tenéis que enseñar eh, del mes, no es que los tengáis que gastar. Eso es lo que os digo siempre, que vale solo con enseñar. ¿Vale? Hay una página ah, que perdón, siempre os he sí. dicho que se llama magister.com Ahí tenéis un listado de muchos centros. Podéis ahí hacer Imagínate, búsquedas. ya la voy a no Si no quiero estudiar, hay centros de nivel superior, de nivel medio, de nivel más bajo. Podéis hacer búsquedas, luego contactar con los centros y preguntarles si sirve para la visa de estudios. Y por cierto, eh, si son cursos de nivel superior que os garanticen que luego ellos os van a buscar las prácticas, porque cuando uno tiene una visa de estudios con un curso de nivel superior, tiene derecho a quedarse un año más aparte en España solo para hacer prácticas, e incluso para buscar empleo, pero hay que buscar esas prácticas, hay centros de enseñanza que te buscan las prácticas, pero hay centros de enseñanza que no te las buscan, yo hice una entrevista a una prisionera aquí en Madrid que estaba muy agobiada, estaba haciendo un curso superior, le había costado mucho, pero no le garantizaban, no le buscaban las prácticas. Tuvo ese pequeño error. Ojalá ya haya bien. Entonces, si es un curso superior, que os garanticen que ellos se van a encargar de buscaros las prácticas, porque luego os podéis quedar hasta un año más. Si es un curso inferior, no os podéis quedar un año más, pero podéis hacer otro curso y quedaros también un año más. Me ha explicado Henry, me ha explicado que a veces no sé si me explico bien Sí, sí, yo sí tengo todo eso entendido Vic. te agradezco mucho por toda la información sé que todos estamos agradecidos a nivel mundial todos los prilines, los que está en, en el Telegram Estoy muy agradecido porque siempre vemos tus videos eh, bueno, gracias por todo vale, Recuerdo eso. a todos los prilines que todo el que esté en España tres años puede pedir luego la radio social entonces me da igual que esté los tres años que lo están preguntando en el chat me da igual que estés tres años con visa de voluntario Que estés tres años con visa de estudios como si estás tres años sin papeles el que esté físicamente tres años puede pedir luego la visa por arraigo social Eso queda claro, luego alguien está preguntando si desde el consulado de república dominicana sí, todas las visas se pueden tramitar en teoría desde cualquier consulado, digo en teoría porque hay consulados que parece que te desanima. Parece que no, no. Pues bueno, ahí ya no me voy a profundizar. Pero bueno, queda la opción que lo podéis pedir cuando estéis en España. Insisto, en los primeros 60 días. Y no me lo dejéis para el día 59. Que luego va una inmigración, le falta una foto y han pasado los 60 días. Y está muy bien lo que está haciendo Henry, que se lo está ya preparando él. Desde ahora, desde el minuto cero. Exacto eh, el momento cero, cero hay que cero, prepararse Henry Buscándoselo claro. y Henry es más pausado Y yo me enciendo claro. ¿Verdad, Henry? Claro. ¿Qué carácter tenemos los españoles? Que es que parece que que somos aquí Yo que sé sí. Vosotros sois mucho más pausados Os admiro Pero claro, no, ya lo no lo me enfado. es a poco. Eh. Nada más Que conste, Que conste. Eh. Hay que llegar seguro, más claro. Todo. Eso, eso me, sí, es muy importante, no tenerle miedo. Por cierto, ya que estamos, no tener miedo a traer diplomas, porque tú puedes venir como turista y legalmente te puedes luego quedar eh, con tu visa de estudios que te la pides aquí o con tu visa de, entonces. No hay que tener miedo, no, voy como turista y llevo los, puedes llevar los diplomas, no te van a decir nada en, en la aduana y si te lo dicen pues mira, es que igual me quedo luego a estudiar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Oh, yeah. Me vengo de so, turista, sí, pero después sí, me sí, vuelvo, claro. pues me vuelvo, me decidido quedarme un añito a hacer un curso en España, por, por si acaso traigo los diplomas, no tengáis miedo. ¿Me ha explicado, Henry? Ah, bueno, es verdad. Sí, sí, está bien explicado, gracias, eh, ante todo, sí. Hay que llevar diploma y apostillado para ya hacer todo el trámite ya. Bueno, Prilines, os voy a dejar, a ver, si hay alguna, pre, alguna cosa más que quiera Henry, mañana, mañana os hago otro directo sobre estas horas, solo para responder los temas del chat, ¿vale? Henry, ya, estaba gracias, ¿me queda Lee, alguna todo. duda? Henry, en serio. No, no, está bien, muchas gracias, te agradezco mucho. Leo. Vale, muchas no es gracias. complicado, eh, así resumiéndolo, que puedas demostrar pues esos 500 euros para mantenerte, aunque luego tú puedes ganar dinero aparte, porque puedes trabajar 20 horas, muchos vale. me preguntáis, no, el dinero que ganas ese aparte Ahí. luego en tu trabajo aparte de 20 horas, eh, ese dinero no te vale para los 500 euros, fíjate qué curiosos curiosidades tiene la ley. Que lo sepáis. Ellos te piden que le demuestres que vas a contar con 500 euros para mantenerte, con la visa de estudios o voluntariado. Que luego tú trabajas 20 horas aparte y ganas más o ganas menos, mira qué bien. Pero que aunque no trabajaras, que los 500 euros los vas a tener. Os digo, cómo está la ley, a día de hoy. ¿Vale, felicidades? Que lo sepáis. Lo que no haya quedado claro, ponerme en los Pero comentarios los que... ¿vale? lo y en el chat de mañana. Lo dedicamos solo a los que estáis en el chat. Los miércoles hacemos solo eh, las consultas del chat. ¿Vale? Lunes y martes os voy a ir dando por Skype a todos los que me habéis pedido la consultoría por Skype, ¿vale? Y los viernes con el abogado. Y luego, aparte, los invitados que os traigo. Henry, pues muchas gracias, amigo mío. Gracias Luis por todo, muy amable, agradecido de la consultoría sí, y bien, por lo que nos a Me Espero haberte resuelto así algo con el temperamento, pero vamos, la, sobre bueno, todo tráete tú un poco las ideas ya... Hombre, yo, yo si fuera tú sí que me lo haría en España. Claro, sí, eso es lo, lo que voy a hacer, eso es sí, lo que voy a hacer. Mí, Hacerlo allá mismo y los estudios... O sea, es que te piden el boleto de vuelta. Pero también es cierto que muchas agencias de viaje, tanto el boleto de ida y vuelta como el de solo de ida, que a veces no hay mucha diferencia. No lo sé. Esa sería la única ventaja de pedirle el que te, el consulta, un, que que te ahorras igual. el boleto de vuelta, porque como ya entras con visa de estudio o de voluntario, no te piden el de vuelta. De la otra forma, vienes como turista, te piden el de ida y vuelta, aunque luego te quedes. Pero a lo mejor se puede cancelar en esos casos. Ah, vale sí, sí, sí. que os quede esa idea claro no, yo sí. os doy las ideas vale vosotros luego sí, sí. las ponéis a la práctica. Claro. claro al ir allá como turista deberíamos llevar todos los requisitos por algo motivos tú sabes que nos vayan a detener a y a regresar ese sería mucho sí, más bueno no no. si trae los ah, requisitos pues, no que tampoco son muy complicados vale claro no, no. Hay que tener fe nomás, Luis, hay que tener Exacto. fe y hay que tener y salir fe. exactamente, vale. Henry. Lo has dicho muy bien, esa es la clave, yo creo, para todo en la vida, además. Para todo, para esto y para todo. Claro. Sí, pues te deseo mucha suerte, Henry, eh, estamos en contacto, como os digo siempre, todos los que vais pasando por la consultoría, bueno, aparte que estéis en Telegram, pues podéis consultarme por Skype, ¿vale? que estamos ahí en contacto, ¿vale, amigos? Bueno, Pero, pues, gracias. Muchas gracias. A todos los prilines, si os ha gustado por favor un like, suscribiros, los que no estéis en directo, los que lo veáis luego, que siempre emitimos en directo y especialmente muchas gracias a Henry, vale, desde Ecuador, un fuerte abrazo Henry, adiós prilines, gracias, mañana, pase mañana bien. nos vemos con las consultas del chat, chao, chao, chao.